Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de todos nosotros. Hoy tenemos un programa especial y es acerca de la metodología de ciertas mafias en los países más ricos y de cómo estas mafias están llevando a la población a una muerte segura, despoblando en, principalmente a los jóvenes hoy nos toca hablar de españa hoy nos toca ver su carta natal y de su astrología en base a los planetas que nos influyen hoy vamos a ver además de cómo esta mafia corrompe nuestra generación vamos a ver las propiedades de una sustancia que viene a regenerar los hábitos adictivos de esta generación joven que ha buscado un refugio en las drogas y no ha encontrado una salida. Hoy nos viene a hablar Daniela y nos trae una recomendación de cómo prevenir los efectos nocivos del eclipse y de cómo poder resguardarse de estas energías subatómicas del orden radioactivo. El electromagnetismo de la Tierra aumentará el día del eclipse del 21 de agosto. La frecuencia de Schumann disminuirá el campo electromagnético de la Tierra. El Sol se acercará unos milímetros más a la Tierra. Esto ocasionará emisión radioactiva tóxica, detonando cánceres y activándolos. Los antiguos ponían unos listones de color rojo en el vientre de las embarazadas cuando habían eclipses. Esto tiene bastante cierto. De para proteger las neuronas y las sinapsis nerviosas se debe cubrir los pies con aluminio y o cobre para que al pisar la tierra no absorbamos la radiación del sol. Puedes fabricarte unas plantillas de papel aluminio y usarlas el día de eclipse para protegerte. Les voy a mostrar la carta natal de España. Hoy les muestro lo que dicen las estrellas acerca de España España tiene ascendente sagitario Tiene que ver con incluir culturas extranjeras Y así aumentar su filosofía de vida y cultura Es por esto que el turismo es uno de los pilares de la economía española España ha llegado a ser el tercer país del mundo En afluencia de turistas extranjeros Los ingresos por turismo son altos lo que le valió el país para mantenerse como tercera potencia mundial en visitantes internacionales hoy les muestro lo que dicen las estrellas acerca de España España tiene ascendente en Sagitario lo que tiene que ver con incluir culturas extranjeras y así aumentar su filosofía de vida y cultura es por esto que el turismo es uno de los pilares de la economía española. España ha llegado a ser el tercer país del mundo en afluencia de extranjeros. Los ingresos por turismo son altos, lo que le valió al país para mantenerse como tercera potencia mundial en visitantes internacionales. Además, es el noveno país con mayor porcentaje de inmigrantes dentro de la Unión Europea. ...gozando de numerosas comunicaciones marítimas... ...con más de 53 puertos internacionales en las costas. Ahora vamos a ver los tránsitos... ...que están pasando en España ahora en este momento. Los progresos, los descubrimientos... ...los avances tecnológicos, los inventos... ...la electricidad... ...están dadas gracias a Urano. Entre las principales importaciones... De España se encontraba la tecnología industrial, la industria química. Actualmente existen 41 parques tecnológicos. En energías renovables, desde hace unos años, en España, es mayor la capacidad teórica de generar energía eólica que nuclear. España es el quinto país del mundo más atractivo para invertir en energías renovables. El comercio y los medios de comunicación están relacionados con Mercurio. España posee una buena red de telecomunicaciones. A la extensa red de cable de fibra óptica convencional hay que añadir una de las mayores redes de cable submarino y conexión vía satélite con los cinco continentes. La televisión es el principal medio de comunicación de España. Esto es Mercurio en Casa 3 la casa donde reside Mercurio. Las bellas artes, relacionado con Venus, está en Escorpio. Venus, en España, está en el signo de Escorpio. Como ejemplo, tenemos a Pablo Picasso, que era del signo de Escorpio. Siendo relevante la aportación española al campo de la pintura con genios de significación universal, como Velázquez, Goya o Salvador Dalí, y de la literatura, que ha dado los nombres imprescindibles de Miguel de Cervantes, entre otros muchos. Los deportistas, el ejército, la policía, el armamento, los conflictos, las guerras, la violencia de todo tipo, está dada por el planeta Marte. Todo esto lo refleja Marte y en España se ve de la siguiente forma. El país es un gran atractivo turístico debido a sus infraestructuras deportivas, como las instalaciones para deportes acuáticos, golf y esquí. Todo esto tiene que ver con Marte, que es el planeta de la acción y dentro de ello también está el deporte el poder ejecutivo, la política interior y exterior, la administración civil y militar, así como la potestad reglamentaria, son ejercidos por el gobierno. España posee la sexta armada más poderosa, el cuerpo de infantería de marina más antiguo del mundo y las dos unidades militares permanentes más antiguas del mundo. Es por esto que Marte en España está en la primera casa. Y la primera casa es... La número uno, el origen. O sea, que por eso es la más antigua. Los aspectos facilitadores que están influyendo en este momento en España están, por ejemplo, en la Luna, que está transitando por Tauro. Tauro tiene relación con el banco. El país cuenta con un potente sistema bancario. Los aspectos difíciles ...que es lo más importante que vamos a analizar ahora... ...para la resolución de conflictos... ...Saturno estuvo en Casa 12 ...la Casa del Karma... ...la política, la mortandad, las restricciones... ...las vemos en Saturno... ...la crisis económica... ...que llevó a la reconversión industrial... ...y al desmantelamiento de gran parte de la industria pesada en España... Desembocó en desempleo. Lo cual significa un límite material, una restricción de ámbito Saturnino. Saturno está en cuadratura del Sol. El Sol representa al jefe de Estado, que en España es el rey. Y... En España el rey no es responsable de los actos políticos, aunque al estar Saturno en cuadratura del Sol, el rey y el Poder Ejecutivo se ven obligados a trabajar en conjunto, porque las cuadraturas significan trabajo de construcción. El rey Felipe VI pidió a los parlamentarios españoles diálogo permanente, responsabilidad, respeto y entendimiento en la nueva legislatura en España que se abrió tras casi un año de bloqueo político. Esto pasó hace un año. Júpiter cuadratura Plutón. Cuando hablamos de Júpiter, hablamos de creencias. El catolicismo es la religión predominante en el país. Júpiter forma un aspecto duro a Plutón. Con esto concluimos que la Iglesia es una mafia. Plutón, cuadratura Plutón Entre los conflictos que encontramos en España relacionamos a Plutón con la mafia España es una de las principales sucursales de las mafias italianas en el mundo En una situación de casi anonimato incógnitos, ignorados por la opinión pública sin hacer ruido ni matar a nadie los mafiosos se han instalado y haciendo negocios en la península desde hace más de 30 años. Ser subestimada es la consideración predilecta de la mafia. Es un problema totalmente infravalorado, confirman altos mandos de la Guardia Civil, de la unidad especializada en la búsqueda y captura de fugitivos del crimen organizado italiano. España es el único país fuera de Italia en el que están presentes y con capacidad de acción, ...sus cuatro mafias... ...no se habla mucho de ello... ...porque a diferencia de los episodios violentos... ...y alarmantes... ...que protagonizan grupos de otros países... ...los clanes italianos... ...saben que lo mejor para los negocios... ...es la tranquilidad... ...analizando el caso... ...de los conflictos en España... ...relacionamos a Neptuno... ...con los vicios... ...esto viene dado... ...cuando el inicio del consumo es impulsado por motivos de evasión y termina con problemas de adicción, con necesidad de rehabilitación inmediata. España se sitúa en la cabeza del ranking europeo de los países donde más drogas se consumen. Además, algunos datos revelan que en España se producen más de 800 muertes anuales directamente relacionadas con el consumo de drogas ilegales. Esta mortandad está ligada a la oposición de Neptuno con Saturno. El consumo de drogas es un problema de salud en España, donde se mantiene como la principal causa de muerte por sobredosis. Una solución para esta problemática está en sustituir estas sustancias dañinas por unas regenerativas, que suben la vibración y no permiten congeniar con el alcohol, como por ejemplo el hormus, la plata coloidal, el hormus black y el orgánico, amrita, del océano profundo. Modulan todas las funciones corporales. Si tienes presión baja, te la sube, si tienes presión alta, te la regula y te la baja. Es algo totalmente natural es afrodisíaco. El Hormuz Black es igual que el otro Hormuz pero lleva añadido productos del océano profundo, Armita eleva la energía celular al 100% y te va regulando todo el organismo, actúa con las mitocondrias, es energía pura, hace que tu cuerpo se potencie, todo natural Queda más oscuro, por eso es el nombre Hormus Black. Esto sana a hipertensos, cáncer, fibromialgia, cualquier patología instalada y como preventivo de cualquier enfermedad. Y si lo fabricas con agua de mar, con luminiscencias, que son microorganismos, se debe estructurar para cristalizarla. Hormuz black es mucho más afrodisíaco que el hormus común. Da más sensibilidad, al llevar el doble de partículas a nivel molecular que todos los nanocoloides es más fuerte el magnesio. También mejora las uñas y el cabello. Para comprar este Hormuz Black recomendamos contactarte con Alejandra Bugnone y para hacer Hormuz tú mismo te mostramos el siguiente tutorial. Estamos viendo ahora dos frascos donde en uno he colocado una orilla y en el otro he colocado agua de mar pura. Tenemos el carbonato de sodio que hemos preparado calentando bicarbonato de sodio entre 3 y 5 minutos para convertirlo en un polvito muy similar, solo que ya es el que nos va a ayudar. Vamos a ir con las cucharaditas. Una, dos. Esas fueron grandes. Así que yo creo que ahí ya más o menos se prepara, pero vamos a ponerle un poquito más nomás. Ahí ya podemos ver que se puso turbia. Vamos a revolver un poquito, simplemente para diluir bien nuestra preparación. Y ya podemos ver que la orina se puso turbia. Revolvemos bien para que no quede nada en el fondo. Ahí tenemos nuestro hormuz de orina. Y ahora vamos a pasar a proceder con el agua de mar utilizando las mismas medidas de carbonato. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con el agua de mar? Cuando le movemos el pH con carbonato y se arma inmediatamente la nube, le eché dos y frené porque veo que inmediatamente se arma la nube. No me quiero pasar. A ver un poquito más nomás. Ahí le echamos casi tres. Vamos a revolver y vemos que se hizo como una leche. El agua de mar precipitó los superconductores oro, iridio y rodio. Y también podemos ver ya en la orina que comienza a precipitar y a decantar en su interior los átomos superconductores. Vamos a hacer ahí, vamos a ver si se puede vislumbrar qué es lo que está pasando en el interior, bueno simplemente está yéndose para, para abajo, vemos que en la parte de abajo ya está más concentrado, mientras que en la parte de arriba continúa más clarito. ¿Mm? Ya se pueden ver la diferencia de lo que, de lo que bajó a lo que está arriba, ¿Mm? la mosca que pasa, mientras que en el agua de mar lo que sucede es una precipitación pero hacia arriba. En el caso de, de la orina, vemos que precipitó hacia abajo. Está llegando hasta ahí. ¿Mm? A ver, con la luz se puede ver que está bajando todo al fondo. Mientras que esta, bueno, también se puede ver que ahí se está poniendo más clarita. Quiere decir que en este caso está precipitando hacia abajo. En otro caso me ha precipitado hacia arriba. No pasa nada, es lo mismo. Y ahora te quiero mostrar mi primer prueba de Hormuz con agua de mar. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido algo muy extraño. Vamos a ir por acá y te voy a mostrar esto. Este es un frasquito donde precipité un poquito de agua de mar. Pero quiero que observes lo que sucedió en el medio. Se armó el toroide. Todavía esto, esto realmente sobrepasa lo que yo puedo entender con esta energía que es tan fuerte y que está apareciendo entre nosotros. Vemos cómo se hizo el toroide en... El material protoplasmático. Realmente estoy impresionado. No lo puedo. Creer. ¿Cómo sucedió eso? Y a la vez vemos que precipita un montón. A ver, en, en, nuestro, en nuestro frasco de agua de mar que está pasando. A ver. Vamos a correr el toroide protoplasmático. Y vemos que la orina. A ver. Ya decantó hacia abajo, mientras que el agua de mar todavía está tratando de decantar pero como vemos está decantando hacia abajo y un montón. Aquí la preparación del hormuz con agua de mar y con orina, más el fenómeno del toroide protoplasmático que ha dejado a todos atónitos. Luego de un ratito podemos ver que la orina ha decantado al fondo. Bien, esto hay que esperar un ratito más. Y ya podemos volcar el líquido transparente y dejarnos el hormuz para darle unos lavados y poder separar las partículas que hemos formado. Por otro lado, el agua de mar fue decantando, convirtiéndose en una masa de partículas. Por el otro lado, el toroide mágico queda ahí. Y ahora te quiero hablar un poco de... La dosis, las dosis del Hormuz, por ejemplo, el Hormuz que yo tomo, son estos dos. Esto, este Hormuz me, yo se lo consigo a, a una persona que se llama Alejandra Bugnone, que se encuentra en Facebook. En el encabezado del video yo te voy a dejar la dirección para que la puedas contactar. Si necesitas curarte de una enfermedad lo más antes posible, cualquiera sea tu enfermedad, yo te recomiendo 100% que consumas oro. Y con eso te vas a recuperar a través del plasma. Con tu mismo sistema inmuno, inmune lo vas a levantar a través de esto. Bueno, ojalá te haya gustado, ojalá hayas podido comprender que estamos en el siglo XXI y que la nueva tecnología de superconductores ha venido a nuestra vida para poder solventar el déficit que hoy por hoy nos dejan las drogas, las adicciones y las mafias en esta generación joven que no ha encontrado una salida. Así que bueno, sin más, te dejo un abrazo y nos vemos en el próximo video.